Hola a todos, mi nombre es Juan Ramón Camarillo y hablaré acerca de algunos conceptos básicos como son las señales sinusoidales, los fasores y las impedancias y admitancias, que son derivadas del modelamiento fasorial de los sistemas eléctricos. Comencemos. Una señal sinusoidal está definida en el dominio del tiempo por tres parámetros, su valor pico, su frecuencia, que debe estar en radianes por segundo, y un desfase angular, Aquí es importante aclarar que solo se puede hablar de desfase cuando hay más de una señal, dado que el desfase se mide con respecto al cruce por cero de la señal con respecto a una referencia. En esta figura se observan dos señales sinusoidales de valor pico igual a raíz de 2 y se dice que la señal negra tiene un desfase de 60 grados con respecto a la señal roja, que se hace evidente en el desplazamiento horizontal de una con respecto a la otra. En este caso, la señal tiene una frecuencia de 60 Hz, o aproximadamente 377 radianes por segundo, que corresponde a la frecuencia de la red eléctrica en Colombia y creo que en toda América.